En la actualidad, el turismo es una parte esencial de la economía para diversas naciones. Es por ello que algunas zonas se han desarrollado por encima de otras aglomeraciones urbanas en cuanto a la llegada de visitantes y a la atracción de estos mismos. Por ello, hoy te presentamos a las 10 ciudades con mayor número de turistas a nivel mundial. Número 1. Hong Kong. Es un territorio autónomo y una antigua colonia británica del sureste de China y recibió en el año 2019 a 26.700.000 turistas. Número 2. Bangkok, Tailandia. Bangkok significa aldea de la ciruela silvestre y es el nombre de una parte del lado del río de... Phonbury. Así pues, Bangkok es conocida como un pequeño puesto de comercio en la desembocadura del río Chao Phraya. Para el año 2019 presenció la llegada de 25.400.000 visitantes. Número 3. Macao. Es una región autónoma en la costa del sur de China continental, al otro lado del delta del río de las Perlas desde Hong Kong. Fue un territorio portugués hasta 1999 y refleja una mezcla de influencias culturales. Para el año 2019 recibió a 25.800.000 turistas. Número 4. Singapur. Se considera una ciudad-estado y es el país más pequeño del sudeste asiático. Según diversas fuentes, al finalizar el año 2019, vio la llegada de 19.700.000 turistas. Número 5. Londres, Reino Unido. Es el principal centro financiero del mundo y una de las áreas metropolitanas con mayor PIB. Es la única ciudad en albergar la celebración de tres Juegos Olímpicos de verano. En el 2019 recibió a más de 19.500.000 visitantes. Número 6. París, Francia. La ciudad es famosa por su cultura del café y las tiendas de moda de diseñador a lo largo de la calle Rue du Faubourg Saint-Honoré. Además de su clamorosa arquitectura. Para el año 2019 recibió a 19 millones de turistas. Número 7. Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Conocida por su lujoso comercio, la arquitectura ultramoderna y su vida nocturna animada. El Burkhalifa es una torre de 830 metros de alto y domina el paisaje lleno de rascacielos. En el 2019 recibió a 16.300.000 visitantes. Número 8. Nueva Delhi, India. La metrópoli es la ciudad más poblada de la India y la quinta más poblada del mundo, con una población de 18 millones 980 mil habitantes. Para el año 2019 vio la llegada de 15 millones 100 mil visitantes. Número 9. Estambul, Turquía. Es una ciudad importante en Turquía que se ubica en Europa y Asia a lo largo del estrecho de Bósforo. La ciudad antigua refleja las influencias culturales de los distintos imperios que gobernaron la región. Para el 2019 recibió a 14.700.000 turistas. Número 10. Nueva York, Estados Unidos. Está considerado como una ciudad global por sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en la arquitectura, en el entretenimiento, las artes y la moda. Es por todo ello que para el año 2019 la visitaron 14 millones de personas.